chicas porque pues me quedé sin batería y entonces pues mientras la cargaba pues he desplegado aquí lo que faltaba por ver de, de la colección de verano mirad qué bonito el bikini mirad creo que está la red con la pelota de de voleibol, playa camarita sandía, el castillo de, de arena la, el gorrito, la pamela de la playa. El flotador. ¿Veis? El helado o el polito. Son chulísimos, la verdad. La... ¿La van? ¿Qué me decís de la van? ¿Eh? Mira, qué bonita. Es chulísima. Vienen un montón de, de cosas, ¿eh? Mira. Con las maletas. El avión. Bueno, la chica con tirada en o tumbada en el flotador es que vienen un montón de cositas y esta mijita que estoy quitando de aquí es porque yo ya he empezado mirad ve lo que os digo he empezado a recortar las cositas que vienen ahí por ejemplo he cortado esa he cortado sentimiento pues no sé por ahí había esta en la red con la pelota de de jugar la cestita en fin y esto es que yo ya lo tenía recortado de otra colección, ¿veis? Y entonces, pues digo, se lo voy a enseñar para que vean que... Que es verdad que yo la recorto y que las meto... Bueno, la banana, <ríe> espectacular. Bueno, tiene un montón del bikini. Mirad, la parte de arriba. A ver. Y la parte de abajo, mirad, qué graciosa. ¿Veis? Haciendo además juego, ¿eh? Que... <ríe> el cubito de con la arena el sol yo creo que está fenomenal esta sería la colección que os acabo de enseñar que es esta ¿Veis? que ya estoy recortando la las cositas chiquititas después otra colección de también de, de verano y de así de, de ahora bueno ya de ahora más bien la de navidad pero en fin esta trae 142 piezas, mira, dos de cada una. Trae tema sirena, también trae sentimiento ¿veis? Y esta creo que viene sin foil, creo. No, lleva foil de color, de color rosita, ¿eh? Mira, por ahí ya se caen las chiquititas. Estos son como salpicaduras del agua. Trae también, mira, estas son como las la salpicaduras del agua. ¿Veis que viene en... En foil dorado Estrellitas de mar Mira Tiempo de magia Esto que viene recortado Que es un marco de fotos Y un sentimiento ¿ve? Eh, Bueno, esto Que son como corales Flores Bueno, lo que siempre viene flores Más flores Otra estrellita de mar Mira, otro marco ¿veis? Trae dos Con un sentimiento Que lleva ahí un, un nudito marinero Bueno, más hojas Aquí hay más Así como alga ¿ve? Aquí hay dos flechas Que vienen con, también con foil Creo que estas no son adhesivas ¿eh? Aquí que pone Will es que no, no lo veo bien. Oui, sí, oui. Mirad. Dos, como dos pipáis, pero bueno, estos son plantas, más algas, ¿veis? Happy. Ay. Happy Meal, Happy Life. Pues, vienen dos de cada. Aquí hay otra, otro sentimiento. Que traen dos. Más florecita Peces, cangrejitos. Mira qué color el más chulo esto. Qué bonito. Son rositas. Pues caracola Más estrellas de mar. Me parece que son muy bonitos. La flecha, mira, otro pececito. La caracolita rosa. Creo que dos, sí. Mira, esto es una botella. Mira, qué bonito. Mira, qué bonito este. A ver, con la ballena dentro. Qué bonita es. Esa muy bonita, ¿eh? ¿Qué más? Eh, mira, esto como si fuera salpicadura de agua. ¿Veis? Esto viene también con, con foil Mira, la arroba. Un barco. Y dentro lleva una... Una... <ríe> con una perla. Bueno, ahora se me ha olvidado. Una concha con una perla. Una almeja. Un, una ostra con una perla. Qué bonito. Esta otra florecita. Otra estrellita de mar. A ver. Ahí. ¿Veis? A ver qué más. Mira. ¡ esta la mantarraya más estrellitas de mar. El pulpo. Mira qué bonito. El pulpo eh, con, con foil. Pues en rojo, en verde y en dorado. Mirad, ahí hay otro sentimiento. Como no, la tortuga. Qué chula. Mirad, una flechita con un indicador. Aquí sorpresa. También en foil. Mirad, qué chula. Mirad, pez globo. Qué gracioso. La verdad que son bonitos, ¿eh? El pez globo. El vallecornio. Eh, más florecita. Más sentimiento. Aquí sirenas, ¿no? Mer, no sé. Lo que pone, aquí pone sorpresa. Otro cangrejito un poquito más grande que los anteriores, más corales, otra de otro color, estrellita de más. mira, vamos a tirar por aquí, que este ya lo habéis visto, mira, banderines, más salpicaduras de agua, a ver, mira, a ver, otro pez, este, otro sentimiento, mira, la sirena, me parece súper bonita, otro pez globo, en otro color, en rosa, mira, otras dos sirenas, <coughs> qué bonitas son, las sirenas tienen el folio en el pelo, una ballena, otra flor, más estrellita de más, más chiquitita, un caballito de mar, un bocadillo que pone love. Mira qué bonita es esta, qué ¿eh? chula. Mira la mantarraya en... ¡Ah, ¡Oh, qué bonita! Esta preciosa, eh. Mira, más grande y en otro tono. Mm, Ahí dos también. Más estrellitas de mar, el after sun, el caballito de mar. Mira este coral. ¡Oh, qué bonito! Con foil, otro banderín, con un coral, más sentimiento. ¿Veis? Otra salpicadura de agua, más sentimiento. Y florecita, qué bonita, es preciosa, eh. Esta colección, este, este paquete me ha encantado, porque me gusta mucho. ¡Qué bonito! es muy muy bonito me ha encantado mirad también pillé este abecedario que me parece es de cartón pero es súper bonito con lleva glitter en, en dorado y un poquito holográfico vienen la minúscula y la mayúscula y me parece una pasada es muy muy chulo y compré estos rubos mirad qué rubos más chulo que es de un perezoso veis lleva distintas frases y una llama también viene y me parece súper bonito que mira que también le pillé esta colección de papeles que se llama cincereya y le pillé en este que es de 6 x 6 y este que es de 30 x 30 no me di cuenta y los cogí los dos iguales vale la verdad es que fue sin darme cuenta no fue algo intencionado pues deciros que, que el engramaje es de 120 gramos. Trae 40 papeles, el de 6x6, ¿vale? Eh, y trae con foil. Tres páginas con foil, pone aquí. ¿Vale? Y vamos a verlo. Yo creo que solamente una cara, sí. Mira, vamos a ver. Dos, uno y dos. Este es de mariposa. Yeah. Mm -hmm. ahora sí que sí bueno pues el de arriba el de 30 por el de 30 por 30 trae 20 una hoja de cada diseño vale y trae 20 hojas vale 20 hojas 20 diseños 180 gramos este y 3 con foil es decir que también vienen los que vienen aquí también vienen aquí en grande y es de 30 por 30 bueno pues este como ya hemos, lo hemos visto aquí, que es más cómodo incluso hasta de enseñarlo. Ahora voy a enseñar otro que es este. Es de 12x12. A mí me parece que viene un revuelto, ¿vale? Bajo mi punto de vista, porque los veo un poquito otoñales, otro poquito primaverales, otro poquito orientales. No sé, trae 20 papeles, 20 diseños, perdón por el ruido. Y os lo enseño, creo que solamente a una cara y y es tiene tres con también con foil. Mira, este lleva foil, ¿veis? Lleva y letras escritas, lleva foil. Este es un básico, es marrón, va haciendo como una flor, y lleva como un arañazo. Este me encanta, este es muy bonito. Va bonito, para ya, muy bonito. Este es un básico también. Este lo veo oriental, bastante oriental. Mira, con los farolillos, ¿veis? Con los farolillos chinos también me parece bastante oriental. Mira este. Este también, lo veo muy oriental. Este lleva foil, unos medallones con foil dorado. Que me parecen también muy bonitos. Este también me parece muy oriental. Y este incluso también. Muy bonito este. ¿eh? Este con cerdilla o con una malla. Es más oscuro. Este rosita, mira. Este me parece muy otoñal, porque parecen gotitas de agua. Este también me parece... No sé, me parece como más primaveral, no sé. Este me parece también otoñal, me recuerda a una bufanda. Este también... Me recuerda a una, una otoñal, Este Mirad este Viene con espiga Y es entero ¿ve? Como de fuego. Dorado Y por último este Bueno, con una hoja de un periódico Y aquí con flor Pues A mí me gusta A ver qué hacemos con ello Y ya por último Os voy a enseñar Que me han mandado Este Que es también muy mareñadito Que casaría por ejemplo con los con los dai no el de la sirena que también algunas piezas también pero a mí me gusta más con el de con el, el, de la, el del chico tumbado en, en la en la piña y el y la chica en, en el donu en la piscina me gusta más mira este se llama ocean bres no sé y vamos a verlo Ah, este también lleva tres con foil, ¿eh? es de 30 por 30 y mira, me parece muy, muy marinerito, mira qué mono, con ancla y el ajo de la costilla de Adán, muy chulo, mira, este lleva foil, las hojitas, me parece muy bonito, más que veranero le diría que este me gusta más, muy primaveral, este lleva rombo, también muy chulo, este lleva piña, ve, y el, a ver, el muchacho está sobre una piña tumbado, y entonces pues, si se quiere combinar se puede combinar combinar aquí trae dos, acordaros que trae dos de cada. Mira. ¿Veis? No me diréis que no le va Vamos, mira Es que es... El suyo, vamos ¿Veis? Después tenemos este Que bueno la raya Pero una raya muy chula Este me encanta Con corazoncito Mira, que los corazones lleva también dorado ¿Veis? Este es muy bonito Este con la chancla Que también en los daika había chancla Acordaros que os lo he enseñado ¿Veis? Este que lleva para aburita, O sombrillas de playa Son sombrillas de playa Porque el palo del resto no hace... No tiene mango Muy bonito Mira, este que parece... No sé, puede ser un mar Muy bonito con los puntos de fusia Este me encanta es muy bonito, muy, muy bonito. Este parece la ola, el fondo de una piscina, ¿por qué no? Mira este, con el rojo la toalla, la gente tirándose en la playas, me parece muy chulo. Este parece una puesta de sol. Este es muy bonito también, este verde, precioso. Mira este, este hasta marea, porque las la ondulaciones, on, on, on, on, on, on, on, on, me parece que hacen así, de verdad. <risa> qué bonito. Este de corazones, también muy chulo. Mira este, con la chica en el flotador de flamenco. Este de helado que también venían ahí helado muy chulo y este que son como gotitas como gotitas de agua me parece muy muy bonito pues pues nada más es todo esto nada más y nada menos todo esto es lo que me ha mandado eh, esto me ha mandado y he comprado ¿eh? con la, la colaboración que, que vamos a hacer ahora un trabajito o dos o tres la, o los que hagan falta ¿Veis? Dale, dale, Vamos dale. a hacer ahora un trabajito con todo esto. Suscríbete. Dejéis de pasaros por la tienda que en inglés se pronuncia. Vamos a repetir: The Creative Path Official Store. The Creative Path Official Store. Path official store. Path official store. Manita, Manita. Manita En fin, <risa> os dejaré linkado el. Que va a ser lo mejor. Dejaros linkado el, el enlace a la página, creo que que no tiene desperdicio nada de lo que hemos visto para mí son espectaculares tanto las colecciones como los daikus de hecho ya habéis visto que ya he empezado a recortarlo y bueno nos vemos en, la, en el próximo vídeo para empezar a diseñar y a crear con estas bonitas colecciones y con estos bonitos daikas que a mí me han encantado Besos para todas, no dejéis de pasaros por la página, porque tiene, sobre todo, mmm, en daiku espectaculares. Es que a mí me han encantado, eh son espectaculares. Eh, lo único que estuve mirando, que no encontré, que supongo que ahora a lo mejor ya han traído, son de Halloween. Pero, claro, también es que es verdad que cuando yo pedí esto era principio de agosto entonces a lo mejor ahora ya han metido más temática de navidad y más temática de halloween desde luego a mí me han encantado mm, lo vuelvo a repetir es que me ha gustado un montón nada lo dicho ya no doy vara espero que os haya gustado y nos vemos próximamente pues haciendo adornitos y, y usando todo esto que me ha encantado chao cuidaros Vuelta en tus cernos rosas no Te anota el truco en un canal Es estacional